Luis Abinader asumió desde el gobierno el compromiso de hacer que el ácido del diablo deje de estar disponible para aquellos que lo usan para lanzarlo sobre los rostros de las personas. Sostuvo que... Compró Consumidor a la Cabeza, un equipo multisectorial, se está creando para no permitir que el ácido del diablo siga presente para su adquisición y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo tengan disponible para la venta. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor... Edi Alcántara ofreció los detalles sobre la forma en que se proponen atacar el problema. Explicó que ejecutarán el mismo protocolo que aplicaron contra el alcohol adulterado, junto al Ministerio Público, Policía Nacional y el Ministro de Salud Pública, con quienes se reunirán mañana. Tenemos ahí las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, hablando sobre el ácido del diablo. Vamos a ver si los muchachos lo tienen ahí listo. Ahí está a permitir que siga presente y que esté disponible eso que ha llevado tanto lujo, desgracia y tragedia a la ciudad. Nos vamos a enfocar, como pues constructor a la cabeza, en la palestra de la República Dominicana y que todo el peso de la ley caiga por aquel. Que no tengan lo imposible, que son es verdaderamente inaceptables, inhumanas, que palabras que son indiscutibles ¿Para, para todos nosotros. bien ahí podemos escuchar pues al presidente Luis Abinader diciendo que no quiere saber del ácido del diablo y cómo pues un tapro la policía nacional el ministerio público pues pretenden controlar esa situación realmente sí, para qué lo venden o sea cuál es el uso sí de cuál eso? cuál es el, yo cuál entiendo es el uso que tiene que, el... que ver con, con las tuberías sí pero el, el, el, la venta de la, de la de plomerito que se llama en en términos ya, ¿verdad? Normales, ¿eh? porque no tú no vas a una tienda y vender, decir, no me hagas eso del diablo, no, no, no. <risa> Tienes un nombre técnico que se utiliza para X cosa, okay. pero que la venta de ese producto es como muy, como si fuera a comprar salami. Sí, exactamente. Sí. Es Por muy común. Lo digo, es Que yo decí para ahí, ¿cuál es la función de eso que la gente la quiere tan fácil? Entonces yo diría como que debería haber un control como de a quién se lo vende o algo que sea, por ejemplo, que tú seas plomero, yo... ok, tú seas plomero, pero ¿qué me garantiza a mí que tú vas a ser plomero? Que tú vayas a decir, que "No, que tengo que hacerle esto a mi tubería" y yo no sé qué tú voy a hacer con eso. Claro. Como que la persona que lo vende, que vamos a decir que tenga un negocio de eso, de para cosas de plomería, porque vaya esa persona tú casi lo haga, o sea, que no sea la ligera, como que eso no es nada. Claro, debería de, yo creo que debería de haber una licencia. Si por ejemplo, tú me vas a comprar Ajá, ese, el plomer, ese plomerín ese que tenga que ser con una persona específica para hacer ese trabajo. Un especialista. Exacto. Un especialista, un especialista que no todo el mundo tenga acceso a, a, a, a, ese, a ese material porque se está usando para hacer daño y lo vemos en muchos feminicidios. No, sí, y reciente vino una muchacha de vacaciones para acá. Sí, precisamente por eso. A es la terrena residencia. y una persona por envidia le tiró ácido de diablo y se murió. Por envidia. Por Oye. envidia. Por envidia. Entonces yo creo que sería una medida, una, una medida así claro. que sea con una persona, usted quiere ese ese hace trabajo, ese, que hace ese trabajo? Bueno, te, tiene que ir con esa persona que se lo hace, eh, que, te, que esté directamente para eso, que si, si, si pasa algo con, con, con ese ácido, toda la, toda la culpa es de la Todo persona el peso que se hace. A, a esa persona que esté encargada de hacer ese trabajo, o sea tiene que y ser una que persona sea, y que sea legal, porque una cosa, sí. porque igual como el alcohol adulterado, hay mucho plomerito por ahí que es ilegal, un casero. ¿eh? Entonces, sí. si es legal que lo vende, por ejemplo, una ferretería, que se lo vende a tal. Eh, a, a, a, a tal plomero que está, ¿verdad?, registrado, certificado sí. como, como tal, Ahí no hay problema. Que sea que sabe que se le permite la venta de este producto. Sí, sí. Que no a cualquier, como hicimos a mis que tenga un <risa> establecimiento, una gomera, una <risa> ahí, así, Que lo ponga a venderla y la tenga en vitrina. No, pues hay que tomar carta en el asunto, porque eso es lo que más se está viendo ahora. También estaba el caso, yo creo que hablamos aquí de la muchacha, que su expareja ya no estaban juntos y él fue de que llevarle unas flores. Uh -huh. Y ella nada más, óyeme, ella nada más hizo estirar su brazo para tomar la flor y él se lo tiró así. Así O sea que yo, yo no entiendo. Ahora la que quiere obligado. ¿Y qué es esto? Hay que querer la Que, la gente es, que, obligado, otra, que es otra cosa también, que hay que tener control con a la gente que vaya ¿Sí? a, a obtener ese producto. Claro. Exacto. Hay que alejarlo de. Eh, o sea, hay que no alejarlo, porque eso es. Sino vigilarlo. O sea, esas personas que tienen problemas, que ya se le ha denunciado, entonces hay que vigilarlo en más más fuerte eh, lo que es la persecución, claro. y la vigilancia de esa persona por parte de, de la justicia, de claro. las autoridades. ¿no? Claro que ya no sabe quién en la calle pueda tenerlo y para por tú mirar lo mal, quién tenga y te lo tira por causa de la vida así normal. Claro. Porque, por ejemplo, no es que está bien, pero antes, por ejemplo, se si ocurrían cosas así, era por por algo, vamos a decir, una situación que pasó fuerte y se realiza. Ahora no, ahora por gusto. Ahora todo es por gusto y por cosas mínimas que no tienen la razón por la cual la gente tomara ese tipo de decisiones. Pero si encuentran las cosas fáciles, como, y te lo dan como que es un chicle, que tú compras un cloreto, toma, dame tanto de eso, entonces dirán, concha, ¿eh? Gran cosa. ¿Quién me, va, ¿Quién me va a descubrir a mí que fui yo que lo compré más en este país? ¿Qué es eso? O entonces, sea, el problema de aquí es, está bien, Abinader plantea eso, pero ¿qué tiempo tomará eso? Mm -hmm. Que eso es, porque hablando de esto aquí, ahorita pasan meses, se inventa algo para diciembre, se olvida eso, entonces después si pasa otro caso, se retoma. Es como el tiempo, está bien las planteaciones que hace, eso es bueno que lo tomen en cuenta, pero es que ejecuten, la hacen o ya en dos días, vamos a, a ponernos manos a la obra, que eso es lo que se quiere ver, realmente. Okay.